Buenos días, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero canino Irema Curto Kennels. Bueno, eh, Ítalo Segarra Villa me pregunta si el ojo de cereza es grave en el perro de presa canario. Bueno, primero decir que... No se da en el perro de presa canario como raza, sí es cierto que se da en algunos ejemplares de Gran Canaria y luego explicaré por qué razón se da en algunos ejemplares de Gran Canaria. No tengo noticia que se dé con frecuencia, puede que haya habido algún caso, en familias de presas canarios de Tenerife. Bien eh, Grave Hombre No es deseable Porque no deja de ser una patología es, Y además congénita Se hereda la predisposición a padecerla El ojo de cereza O prolapso De la glándula lagrimal Del tercer párpado Que es como se conoce Desde el punto de vista veterinario Grave no es Pero es una molestia en el perro, y que hay distintos tratamientos. La cirugía es una, por ejemplo. También hay gotas que no resuelven el problema, pero sí que lo diríamos un poco que lo minimizan. ¿no? Bien, se suele dar con frecuencia en razas pequeñas. Se da en bulldog francés, se da en carlinos, se da en otras razas, no vamos a mencionarlas. En mis perros de presa, en alguna ocasión han aparecido, sobre todo en estos últimos años. Y procede de perros de Gran Canaria. Yo empecé en el perro de presa canario como aficionado sin conocimiento ninguno en el 74 con Bobby y Piva. Luego me fui a Venezuela y en Gran Canaria quedaron los perros. A la vuelta, después de un año, los recuperé. Y luego, bueno, ya he relatado esta realidad. Eh, pasada hacía muchos años de eso los recuperé en el 76 y ya en el 77 saqué la primera camada de Bobby Piva de esos perros y posteriores productos de cruce de Tamai que era hija de Bobby Piva que se le puso a Felo que procedía a Gran Canaria también del sur nunca hubo un caso de, con esta patología, nunca, durante muchos años no tuve ningún problema. Luego, he seguido mmm, cruzando con perros de Gran Canaria, Barrabás por ejemplo, ya lo he mencionado hace muchos años de eso, que lo tenía Miguel Vega, ese perro tenía un porcentaje genético de mastín napolitano, del resto... ¿Qué más tenía ese perro? No lo sé. Quien puede saberlo es Miguel Vega, que todavía vive. Aunque es muy mayor, pero todavía el hombre está en sus plenas facultades. Él debe saberlo. Pero de ese, mastín digo, de ese cruce de Mastín Napolitano, eh, tampoco me salió ningún caso de Ojo de Cereza. Posteriormente he seguido cruzando con perros de Gran Canaria, He procurado no refrescar con perros de Tenerife, aunque también eché mano de alguno que a su vez en parte procedían de Gran Canaria. Por ejemplo, pues yo qué sé. Eh, bueno, vamos a dejarlos. No vale la pena mencionarlos. No vienen a cuento ahora, en este momento. Bien. ¿Por qué en algunas familias de Gran Canaria.? aparece en, en algunos ejemplares no es muy frecuente pero sí se da el ojo de cereza es por los cruces que se hizo con algún mastín napolitano que lo transmitía eh, yo vi eh, mastines napolitanos eh, con ojo de cereza en ambos ojos y en, gran, en Tenerife también uno, uno que hubo aquí y luego eh, de qué ejemplares pues no lo sé pero sé que era aparecía en descendientes de cruces con mastines napolitanos en Gran Canaria yo ya lo he referido en alguna lo he contado en alguna ocasión lo dejé escrito de que eh, José Castellano que era comerciante en muebles tenía tiendas de muebles Importó el primer napolitano, mastín napolitano eh, de Italia, de Nápoles concretamente, porque este señor compraba muebles a una industria de muebles de Nápoles y este señor trajo un macho, cachorro. Eso fue antes de irme yo a Venezuela. Posteriormente Gustavo Rodríguez trajo dos machos y dos hembras. Eh, luego se desprendió de estos perros la hembra negra Zabache fue a parar a manos de Manolito Alemán, el luchador de Arucas carnicero y Paula la compré yo de la cual no dejé descendencia saqué solamente una camada con benearo el producto a mí no me gustó se me murieron de 13 cachorros casi todos y quedó eh, benearo tenaro, perdón, tenaro y Nisa, les puse de nombre. Luego crucé con, ese, eso, con Nisa, no me acuerdo, y con Tenaro, con una perra de Domingo Salcedo, el Cabrero. Y de ahí yo pues ya casi que perdí la línea también. Pero no apareció nunca el Ojo de Cereza. Pero sí me consta que viene del Mastín Napolitano. Y probablemente... También del bulldog inglés, porque el bulldog inglés sí se usó en Gran Canaria, también se usó en Tenerife para sacar presa Canario. En Gran Canaria se usó más que en Tenerife. Probablemente se transmitió también, y si se juntaron ambas líneas, bulldog inglés con Mastín Napolitano, en tercera o cuarta generación, pues ahí se juntaron el hambre y las ganas de comer, como se suele decir. no En Tenerife el cruce que yo sepa, el primer cruce que se hizo con Bulldog Inglés fue Gruñón, lo hice yo, Gruñón, un perro traído de Sudáfrica por un señor peninsular que tenía en Santa Cruz, en la calle San Sebastián, una pajarería, y este señor importaba perros de Sudáfrica, no sé si de otros países, no sé por qué razón de Sudáfrica, porque podía haberlos traído de Inglaterra, de Alemania, bueno, pues este señor vendía perros también en cachorritos, en en su tienda de animales y Tallo se llamaba un joven tallo, yo lo conozco por tallo, en Tacoronte, aquí en el norte de Tenerife le compró un bulldog y en aquellas fechas, estamos hablando de cuarenta y pico de años atrás era el mejor bulldog que había pisado Canarias, en los últimos años en aquellas fechas ya digo no eh, yo crucé la perra Guama con el perro gruñón de tallo y la descendencia que me dio fue Tinguaro, Teguise y otros y de ahí viene la línea de cruces que se pueden encontrar en el libro digo en el artículo extenso artículo que yo hablo de los perros de presa canarios de Trenife y cuál es su genealogía que en su gran mayoría descienden de perros míos bien no hubo nunca ningún caso ningún caso de ojo de cereza, pero luego sí mmm, se ha metido en mi criadero, eh, ha aparecido algún ejemplar con ojo de cereza y yo procuro mmm, no utilizar cuando aparece ese, ese problema, ¿no? la selección se basa en eso, prolapso pues no se usa. ¿Ojo de cereza? Pues no se usa. Eh, el ojo de cereza, como el prolapso, suele aparecer pronto, con el perro joven, no pasado los años, no, no, no. Aparece pronto, lo cual quiere decir que es fácil detectarlo y entonces no utilizarlos. Ni las perras con prolapso, ni los perros, o machos o hembras con ojo de cereza, ¿no? Ahí encuentro yo el origen en el perro de Presa Canario eh, sobre todo procede de Gran Canaria eso es lo único que puedo decir eh, no es frecuente pero sí, sí se da en algún que otro ejemplar pues nada, hasta el próximo vídeo un cordial saludo saludos especiales a Italo Segarra porque al plantearme su pregunta pues me ha hecho reflexionar y transmitirlo a los aficionados interesados en este tema un cordial saludo y hasta el próximo vídeo